...y 48 de la noche, los invitamos a conocer el número del premio mayor por mil millones de pesos. 9, 8, 1, 7, número de la serie 096 es el número de la serie... Confirmamos el número del premio mayor por mil millones de pesos, 9817 de la serie 096. Despachado a la ciudad de Neiva y siendo exactamente las 10 y 49 de la noche, invitamos a la gerente de la Lotería del Huila, la doctora Ivana Alejandra Quijano Barragán, a que nos haga lectura oficial del sorteo 4598. Doctora, buenas noches, adelante. Muy buenas noches a todas las personas que nos están acompañando en el desarrollo de este sorteo 4598 ya acabó el día de hoy, 9 de mayo del 2023, frente al cual me dispongo a dar lectura del premio mayor siendo el número 9817 de la serie 096 despachada de la ciudad de Neiva. Felicitaciones a todos los ganadores de esta noche y recordarles que conserven el billete completo de la lotería del Huila para que jueguen el próximo sábado 20 de mayo por bonos de 50 millones para compra del vehículo, también comprando nuestro billete dorado del sorteo.